Hola qué tal chicos, hola qué tal compis, cómo están, cómo se encuentran el día de hoy, espero que estén muy bien. Les comento que no tenía planeado subir video como hasta el jueves, pero hoy tocó porque ya tenemos información del nuevo evento. Se está acabando el evento. Gózate lo que tenga! Bueno bueno, chicos como ya lo vieron el próximo evento que tendremos será un evento de arcos como ya lo vieron hace unos años este evento se llamaba torneo de arquería Quién sabe si cambiará el nombre eh, este, este año o va a cambiar su modalidad de juego porque ya vemos que en la parte de arriba a la derecha de la imagen que ha sacado DL vemos a un personaje a un personaje distinto a donde está apuntando el arco Entonces, entonces tal vez sea un personaje distinto en vez de ser un patito ahora, tal vez lo cambien por ese barril, ese personaje que estaba ahí, no sabemos. Y bueno, chicos, si ya han jugado este evento, quiero saberlo. Quiero que me lo comenten allá abajo si ya lo han jugado y si no lo han jugado, también comenten desde qué evento están en respawn desde qué evento dieron sus primeros pasos en este maravilloso juego. Y otra cosa chicos que me parece muy interesante comentarles es sobre este anuncio que dice reiniciando siempre y que nos lo ponen ahí en cómo jugar, que antes era una barrita que estaba cargando y ahora dice reiniciando, eh, no sé, de pronto en el próximo evento nos traigan una mega actualización, quien quita que nos traigan. Nuevas maestrías con este evento, eh, nuevas cosas además del evento Ustedes me dirán en los comentarios qué opinan de este tema Y bueno chicos esta información ya es prácticamente oficial De él la puso en su Twitter y en su Facebook esta mañana hace unas horas Así que básicamente ya tenemos nuevo evento Ustedes me comentarán qué opinan de esto. Muchos creíamos que era el Ciber Tarántula, el próximo evento por obviedad. Por eventos que habíamos tenido en años anteriores. Pero bueno, DLC ha decidido por este evento de arcos, este torneo de arquería. Así que está muy bien, es un evento bastante cool. Yo que lo he jugado es un evento que me divierte bastante a veces. Y pues bueno, ya eso sería todo por hoy Muchas gracias por ver este video Si les gustó, pues denle un like, suscríbanse Si no están suscritos Y pues nada, un saludo a los viejos Un saludo a todos y nos vemos hasta la próxima Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso